Bueno, el cambio de la matriz energética es un tema de carácter global, no eh, fruto a diferentes acuerdos ¿no? alcanzados a nivel regional y tanto mundial. no. El objetivo principal es reforzar ¿no? la respuesta mundial a las amenazas que hay en el tema del cambio climático. no. En este contexto, eh, la transición energética eh, en realidad sería el abandono de las fuentes de energía de, de ...de energías contaminables... ...a fuentes de energías limpias, ¿no? En Bolivia, eh, esta transición... ...está definida como un cambio estructural, ¿no? Que va a ser a largo plazo, ¿no? Que en este proceso... Eh, ...de inter interacción... Eh, ...y sinercia... De, tienen, que, ...tienen que entrar todos los actores, ¿no? Eh, desde, este, desde, desde la reducción de combustibles fósiles... ...pasando al consumo de gas natural y llegando a la electricidad ¿no? que es una fuente eh, renovable ¿no? en este escenario eh, entra bastante litio ¿no? como una transición para, de energía ¿no? de, hacia la energía renovable ¿no? pueden ser eh, tanto que en este, en este tiempo se puede acumular la energía en las baterías ¿no? en las baterías de litio que esta nos garantiza la transitabilidad del uso de combustibles fósiles y pasar a lo que es el uso de baterías de litio, ¿no? donde, donde se llama como una transición de electromovilidad. ¿no? Así también Bolivia eh, proyecta ¿no? generación de energías renovables o limpias ¿no? y esto aprovecha los recursos naturales como, como ser el sol, que entra la parte fotovoltaico, el tema de vientos la parte eólico, y los afluentes, ¿no?, mediante plantas hidroeléctricas, ¿no?, y las baterías de litio entran como acumuladores de este. El litio tiene diferentes aplicaciones, ¿no?, por sus características físicas y químicas. En la actualidad eh, es para la fabricación de baterías de litio y también llamados como acumuladores de energía, ¿no?, pero, eh, sin embargo, aún están... Presente las aplicaciones tanto en polímeros, en la industrialización, en la industria de, de fármacos, industria de cerámicas, de vidrios y otros, y otros ¿no? Eh, pero los beneficios directos de esta cadena de valor, desde la extracción hasta la industrialización del producto, eh, bueno, eh, garantiza el mejoramiento eh, de la calidad de vida de los bolivianos, ¿no? Tanto en la educación. Eh, educación científica, desarrollo tecnológico, desarrollo de la industria y mejorar también las oportunidades comerciales. ¿no?